Qué coño hago yo con estas pintas por la mañana. Ay, amanecer sin el es que no tener precios, sabes. O sea, es una, unas vistas tremendas y, y dormir lo que es en el campo, bueno, en un hospital abandonado, pues ya es otra historia diferente. Pero merece mucho la pena. Estoy aquí con Pablo Perri. Hemos decidido subir a, a la barranca, echar ahí la noche, y bueno, no sabemos qué tal va, va a ir el día. Un poco a la aventura vamos, así que sí. nada, a ver qué tal, vamos para allá. Bueno, ya hemos llegado aquí. Como veis, se nos ha echado un poco la noche encima. Y, y bueno, vamos a ver qué nos encontramos por dentro, pero ya cada vez se va viendo menos. Aquí tener, tener cuidado con los agujeros del sol. Aquí la verdad es que no veis mucho porque está todo oscuro. Pero bueno, aquí vamos a poner los sacos. Hemos limpiado un poco la zona. Y nada, pues vamos a colocar ahora todo lo que son los sacos de, de dormir con la esterilla. Vamos a tener que tener cuidado durante la noche porque hay unos agujeros que como te caigas, yo creo que ya no lo cuentas. Ah, ¿no? No, no, no lo he contado Así <risa> ah, que eh. No acto para sonámbulo. Bueno, como veréis No es que esté grabando con la tapa puesta Es que no se ve absolutamente nada Ahí está Pablo <risa> Yo ya estoy aquí metido dentro, en el saco, ya hemos cenado y ahora nos disponemos a, a dormir, ¿tú qué tal Pablo? Ya, con mucho sueño, <risa> con mucho sueño. bastante bien encima, pensamos que iba a hacer más frío pero no, eso está bastante bien y creo que no vamos a hacer por hoy nada de fotos, ya se eso mañana. <risa> Hemos puesto el despertador y ahora solo falta que nos despertemos a la hora que suena. No vaya a ser que nos despertemos como en casa, eso de las 11 o las 2, depende. Y Así tal que. ¿Cómo vamos a dormir? Creo que, que antes incluso. Así que nada, hasta mañana. It's a good night for the birds and the bees. Do you see the sunlight coming through the trees? Es un gato. ¿El ¿no? qué? Es una verdad allí. ¿Es un gato? Sí, es un gato. No, es que no sé. está muy raro, todo muy raro. Sí. ¿De qué año es esto? Del 74. Hostias. Hostias. 1974. Pues tiene, tiene bastantes años. Joder, que si sí, tiene años de hecho ese plan como una de las casas que ¿no? vimos. Esa butaca de diseño era algo, ¿no? Pero es un gato que ha muerto... Hace como cuatro milenios. Sí. Madre mía, me gusta. ¿Tú crees que sea de verdad? Puede ser, sí, claro. Eso sí, los ojos, lógicamente. no. No, no, claro, pero... Pero tiene pinta de ser real, ¿eh? Sí parece. Joder, otro puto gato aquí. Otro gato ahí. Yo creo que sí, viendo esto, es bastante probable que la casa esté vacía. Despierta. Días. Uf, tengo la espalda destrozada de dormir aquí sí. Y aquí es donde debemos pasar la noche Nuestro campamento base Así que vamos a recoger ahora todo Y vamos a ya salir de aquí eso eh yeah, love is my salvation My warmth through life's winters cold yeah, Love is more precious Than silver or gold All seasons the summer and the fall love's a wild eagle oh hear a call love is a gift that is given she makes